Vamos a seguir revisando las informaciones. Queremos mostrarle precisamente la llegada de este helicóptero, el helitánker, el helicóptero más grande del mundo. Está ya en Bolivia para realizar también los trabajos de sofocación de incendios. Veamos. El helicóptero más grande del mundo, Chinook, llegó a Bolivia y operará en Concepción, San Ignacio de Velasco y San Matías. Tiene una capacidad de carga de 12 mil litros de agua para operaciones contra los incendios. Además, se prevé la llegada de dos helicópteros más que tendrán la capacidad de llevar en total 20 mil litros. Cabe resaltar que los helicópteros que llegan son pagados por el Estado mediante el Ministerio de Defensa. Eh, la madrugada de hoy ha aterrizado ya un avión Antonov transportando el, el primer helicóptero eh, de una flota de tres helicópteros que van a aterrizar aquí en Viruviro en, en las próximas horas. Este primer helicóptero que ha aterrizado acá es eh, un Chinook de fabricación estadounidense. Es el helicóptero más grande eh, del mundo en este tipo de operaciones. Tiene doble hélice. ...y tiene una capacidad de carga de 12.000 litros de agua para eh, operaciones contra incendio. Los otros dos helicópteros que vienen eh, tienen una capacidad de 4.000 litros cada una. Entonces estamos hablando en total una, una cantidad de 20.000 litros eh, combinada en tres helicópteros que van a comenzar sus operaciones el día sábado. El ministro de Defensa aclaró que se disminuyó los focos de calor de 8.000 a 700 registrados en el país. Además, para este trabajo se espera la llegada del avión ruso este domingo.